bienvenidos al Festival de Libros de Santiago Mol. En la tarde de hoy presentaremos La Burbuja Invisible, la 25 novela de la reconocida escritora Rosemary Tapia, la escritora nacional con el mayor número de títulos vendidos en el país actualmente. En nombre de distribuidora Lewis, de la Cámara Panameña de Libros y de la escritora, agradezco a todos su presencia. Nuestro programa de hoy comprende como primer punto palabras del poeta Salvador Medina Barahona, seguida por palabras de la escritora Rosmarie Tapia, y finalmente la presentación concluirá con un espacio para preguntas y comentarios del público. Sin más preámbulo, iniciamos. Salvador Medina Barahona es poeta, ensayista, editor y gestor cultural. Ha publicado los libros de poesías Mundo de Sombra, Viaje a la Península Soñada, Somos la Imagen y la Tierra, Premio Signos de Poesías Tela Sierra en el 2000, Cartas en Tiempos de Guerra, Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan 2001-2002, La Hora de Tu Olvido, Pasaba Yo por los Días, Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2009, 50 Instantáneas y Un Crimen, El Duende Dramático 2016. En ensayo y crítica, Vida en la Palabra, Vida en el Tiempo, cuadernos marginales UTP 2003. Además, es merecedor del premio Anita Millalás al Escritor en el año 2017. Es profesor de poesía, novela y escritura creativa. Salvador, buenas tardes, te cedo la palabra. Hola Isabel, un gusto volver a verte unos meses después de la presentación primera que hicimos de la novela de Rosmarie, quiero saludar eh, muy efusivamente a todos estos niños que nos acompañan y que estoy viendo aquí a Omar, a David, a Gustavo a Jacy, a, a Yostali, a Camila eh, a Yechua y a todos los que nos acompañan allá eh, en el mall de Santiago eh, y voy de inmediato entonces a leer las palabras de la presentación La burbuja invisible viene a integrar el amplio universo narrativo de Rosmaritapia que ronda con todos sus títulos y las traducciones al inglés de algunos de ellos, específicamente Roberto Buen Camino, la impresionante suma del medio millón de ejemplares editados. En dos décadas, sus libros han ido a parar principalmente a manos de lectores jóvenes, lo que no excluye a otros grupos. Y con muchos de ellos, desde sus inicios, ha cultivado una amistad entrañable, basada en una constante y fluida comunicación virtual. Luego de que con su novela Caminos y Encuentros recibiera la mención de honor del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en el año 2000, mismo año en que nuestro hoy recordado amigo Ariel Barría Alvarado se alzara con el galardón principal con su novela La Loma de Cristal, y que fue hasta el momento pues, de su partida, eh, editor de Rosmarín. Ya he sabido que esas manos fieles han pasado el fuego escritural de nuestra narradora a tantas otras, y la han convertido así en la escritora más leída del país, como bien lo señaló Isabel. Han sido más de 20 años, no ha sido un camino fácil, un intenso trabajo diario, a la par de una labor de promoción, de la lectura sin precedentes a nivel individual como autor, a través del programa también sociocultural Siembra de Lectores, del que me honro formar parte como miembro fundador. Entonces, si hay alguien que junto con otros colegas entusiastas de la palabra escrita, aunque a gran distancia de esto, por una constancia fuera de serie, a prueba de proyectiles, y en medio de una soberana tolerancia a la frustración, ha afianzado el hecho de que el panameño sí lee, o lee más de lo que se le recrimina o se le reclama, esa es Rosemary, una autora cuyas novelas se inscriben en la que algunos denominamos literatura instrumental, porque es pensada, creada y dirigida para un público que incidido por ella la traspasa a su círculo afectivo más inmediato padres abuelos amigos es una especie de efecto dominó que explica este alcance editorial y yo me atrevo a llamar también sociológico el denominador común de los lectores que integran este público es que están ávidos de lecturas frescas y accesibles profundas e impactantes, aunque no sensacionalistas, ni lastradas por el fardo del aburrimiento. O lo que es peor, bajo la amenaza de ser abandonadas, apenas se empieza a desarrollar el hábito de la lectura. Las edades en las que están estos niños que comparten pantalla con nosotros, hoy Romarí, tan necesario en nuestros días para vencer la estupidez, hacerle eh, alquimia al alma, contemplar el carácter de manera útil, humanizarnos en la difícil interacción de nuestras vidas diarias. Como la mayoría de los escritores, Rosmarín tiene sus fuertes, eh, y si bien el lector promedio decide qué obras le mueven más, qué obras le gustan más de esta lectora, es una cosa muy subjetiva también. Por supuesto, eh, no hay óbice para que yo diga obstáculo, para que yo diga que la autoridad la de la burbuja invisible triunfa con mayor holgura en las novelas de tema político además de aquellas que presentan un trasfondo social la mayoría lo cual por supuesto no demerita el resto de las propuestas la suya es una literatura de intención e instinto hecha con determinación, investigación generosidad valentía también una narrativa en fin que se va por lo ágil por lo intenso, por lo fuerte, libre de artificios innecesarios, y con un ritmo casi siempre rápido, trepidante, como, como le llamamos, ¿verdad? Que mantiene al lector con ganas de seguir leyendo, de no abandonar la lectura. Entonces, esta nueva entrega de, de Rosemary... Eh, que tienen agenda para el desastre, el emblema de su trilogía política, perdón, como ya lo había dicho, uno de sus fuertes, o en Roberto para el buen camino, eh, eh, emblema de su temática social, está caracterizada por un énfasis en las relaciones de familia, esta en particular, la burbuja eh, invisible, en que los tropiezos existenciales mellan por un lado los vínculos de convivencia, mientras que por el otro los fortalecen ¿Sí? los personajes principales de la burbuja invisible son redonditos es decir, como tienen que serlo bien construidos eh, crecen, cambian con las circunstancias evolucionan ¿no? o involucionan echan para atrás según sea su lugar de destino dentro de la historia que Rosmaría ha construido eh, son varios eh, yo no pienso que haya un solo personaje principal. Me parece que hay varios personajes principales en la historia eh, y unos aceleran o son, digamos, que los responsables de las adversidades o los logros de los otros y viceversa. no Hay una suerte de círculo que yo llamo un círculo virtuoso que genera un balance muy agradable eh, de leer. O sea, que sea virtuoso... No quiere decir que estemos frente a trillados finales felices, aunque generalmente también la, la literatura de Rosmarie busca finales, eh, si no felices, esperanzados, en donde las personas, los personajes tengan posibilidad de salir eh, airosos, de vencer cierto tipo de adversidades cuando sea posible. Eh, muy bien. Vamos ahora entonces a hablar un poco del contenido, que no les, no les las voy a contar todas porque ustedes van a leerla. Jorge José es el protagonista y si bien es un niño en extremo maduro para la edad biológica que posee, abre en primera persona la narración, es decir, cuenta desde el yo. Lo que parece decirnos que estamos en presencia de un narrador que es protagonista, y que podría acaparar el centro de la historia, pero eso es un poco engañoso, porque pronto aparece un narrador omnisciente, es decir, el que lo sabe todo, lo ve todo, habla en tercera persona, eh, pero es un poco limitado, ¿no? Eso es un trueno. Esto es no se inmiscuye demasiado en los pensamientos ni de este personaje, que es el propio Jorge José, un niño viejo, que es llevado a madurar muy rápido por la dinámica familiar en la que vive eh, mm, eh, ni de los otros no no se inmiscuye tampoco en la mente demasiado del abuelo Fabio José de su papá Juan José de su mamá Senia o de Mariquita por poner eh, algunos de los nombres de los personajes Mariquita es una abuela entrañable que él ha tomado por adopción no eh, y aquí va lo más importante, un narrador omnisciente que neutraliza, cuando hablamos de omnisciente es ese narrador que supuestamente lo ve todo y lo sabe todo, por eso es que yo he hablado que es limitado, como hay niños tengo que ser un poco más docente, pero lo neutraliza con sus intervenciones cualquier predominio protagónico, ¿no? o sea, quiero decir que Jorge José no, se, no, no es el que quiere ser el centro de la historia, sino que él quiere contar su propia historia y, y también contar la historia de los demás, ¿no? eh, con el permiso de este narrador adicional. Entonces, eh, hay algo muy interesante en la novela que son las alusiones al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una obra cumbre de la literatura universal, una obra que Rosmarie conoce muy bien, que leyó en la escuela y que ella quiere pues, transmitir el amor por esta obra primordial. Eh, sabemos que el autor fue Cervantes eh, y hay en un pasaje muy interesante allí, eh, que es la visita o la incursión de Don Quijote a la cueva de Montesinos, ¿no? que se convierte, en, a mi modo de ver, en uno de los mejores pasajes de la novela, es decir, es una novela eh, entretenida de fácil lectura, pero además nos está poniendo en comunicación o en conexión con una de las grandes obras de la literatura universal. Entonces, yo voy a mencionar eh, unos tres puntos que me parecen memorables para un poco incitarlos a la lectura, para que ustedes vayan aquí a la novela, la lean. Eh, y es cuando en una... De esas ocasiones se da una competencia de oratoria en el salón de clases de Jorge José, donde éste, ya entrado en turno, pone gradualmente de manifiesto su acentuada madurez, su dominio léxico, así como el conocimiento y la comprensión de los conceptos de economía más complejos, porque el abuelo era economista y, y desde pequeño lo tenía asociado a estos conceptos y demás, ¿no? aprendidos con su abuelo Fabio, como bien lo acabo de mencionar. Entonces, a cambio, Jorge José le enseñaba al abuelo a jugar videojuegos. Eso es muy interesante. Por un lado, él estaba con su abuelo aprendiendo de economía, pero el abuelo entonces aprende a jugar videojuegos en una consola. Entonces, para ilustrar mejor el vínculo afectivo que yo encuentro entre el abuelo y el nieto, he encontrado un, un cuarteto de un poeta que se llama Campo Amor, que habla un poco del intercambio de roles que a veces existen, solo que en este caso lo ejemplifican una nieta y su abuela entonces así dice mientras la abuela o una muñeca a niña y haciéndose la niña se consuela haciéndose la vieja usa la niña el báculo y la cofia de la abuela hay como un intercambio de roles allí también dentro de, de esa conexión tan entrañable que hay entre abuela y nieta lo mismo ocurre con Jorge José y su abuelo Fabio. Por eso quería hacer la alusión, ¿no? la conexión. La otra parte que me gustaría mencionar, aparte de las dos que ya dije, la de la cuadra de Montesinos, la vinculación con el Quijote de la Mancha, que es mencionado también, no solamente en este episodio, sino en otras partes de la novela, eh, y eh, la vinculación del abuelo con el hijo y la parte de la oratoria, Ahora viene el rapto de Ángel. Ángel es un niño de ojos prodigiosos que aparece en la novela, paciente de una enfermedad terminal, ¿verdad?, pero que está haciendo remisión, que está, está siendo curada, y es propenso a los ataques de asma, y ahí hay una descripción fabulosa del momento en que este niño es raptado. No se las voy a contar, por supuesto, pero la manera en que está contada es eh, digna de una escena eh, de película, ¿no?, y por último, una parte muy graciosa, que, con la cual tampoco les voy a dar de, detalles, es una campaña campal de unas abuelas en Paraguayas. no contra la Policía Nacional. Ustedes imaginan a esas abuelas metiéndole paraguas. Ustedes tienen que ver, ir a ver por qué las abuelas le dan los paraguas y qué pasa con esas abuelas. Entonces es una novela que dentro del vínculo familiar, que explica un poco la relación de este niño con su padre, con su madre, con su abuelo, con esa abuela por la adopción, porque ya su abuela biológica había fallecido y demás, eh, pues él va adquiriendo su lugar en el mundo, ¿no? dentro de la escuela, y nos van contando, aparte de su propia historia, historias que están al lado de la suya. Entonces es una novela en efecto social, que habla de la familia, de la familia extendida, eh, y que tiene también de por medio cierta, cierto cariz, eh, eh, pues de, de niños muy maduros a temprana edad, ¿no? los niños índigos. Ya no les diré más, no quiero aburrirlos, aparte el aguacero está sonando muy fuerte aquí. Eh, ustedes han venido o se han presentado acá a esta plataforma para que yo les invite a leerla, no para que se las cuente, ¿Verdad? Entonces, les invito a que descubran al, a fondo de qué se trata la burbuja invisible. ¿Cuál es esa burbuja? ¿No? ¿O cuáles son esas burbujas? ¿Vivimos nosotros en burbujas? ¿Vive ese niño en una burbuja? ¿Viven los demás alrededor? ¿Cada uno en la suya? Solo voy a agregar que me quedé con ganas de seguir leyendo, lo cual es un buen síntoma. Yo estaba ya, digamos que acomodándome un poco más para darle vuelta a la última página no, a la siguiente página cuando me encuentro de sorpresa con la, la última página entonces como dije al principio es una novela adicional de Rosemary con la que uno pide más entonces van a quedar con ese deseo wow, tan rápido me la terminé porque es una novela corta y probablemente quieran pedirle a Rosemary la secuela y por supuesto cuando esa novela salga yo seré el primero de quitarse, en quitársela de las manos ok, con esto pues termino mi presentación ha sido un placer Compartir con ustedes. Gracias, Salvador, como siempre. Eh, ahora le toca el turno a la escritora Rosmarí Tapia. La, Ros la escritora eh, Rosmarí en el año 2000 publicó su primera novela, Caminos y Encuentros, eh, con la cual recibió mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró. Entre otras de sus distinciones, menciono que fue designada como la escritora del año en el 2009 por el círculo cultural Anita Villalaz. La Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosmarie Tapia Rodríguez a su biblioteca. En el 2018, la Academia Bilingüe rosemary Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel y es además fundadora del grupo de siembra de lectores. Rosmarí, te cedo la palabra. Buenas tardes. Mi agradecimiento a los organizadores del festival del libro Santiago Moll, la cámara del libro distribuidora Lewis, entre otros yo también quiero agradecer a mis lectores del interior de Santiago y los pueblos vecinos y a mis queridos niños de San José de Bernardino desde Arraiján se han conectado y a todos aquellos amigos y lectores que se, que se unieron al Zoom la burbuja invisible surge por un evento en la feria Esta novela yo se la dediqué a mi profesor Roberto Carrizo Profesor de español, me hizo amar la literatura y gracias a él yo soy escritora Bueno, les cuento que llega una mamá con un niño como de 13 años Y yo inmediatamente me doy cuenta que el niño es un genio la mamá me dice es hijo único y está solito los compañeros lo aíslan porque tiene temas de conversación muy elevada la mamá va unos, a ver unos libros y el niño conversa conmigo y él me dijo que sabía mucho de economía porque el abuelo era economista y me dice sabes qué es deflación todo el mundo sabe lo que es inflación y yo se la defino y dice así con la escritora sí puedo hablar y yo veo la soledad de ese niño digo yo voy a crear en el 2017 intuición premonición por supuesto que sí, todos los que han leído mis novelas lo saben, ustedes están leyendo una novela mía y de repente ustedes dicen ¿Eh? pero esto lo leí en la novela de Rosmarie, está pasando ahora, bueno premonición creo esa joy de esa, ese juego del abuelo con el nieto, para crear un vínculo, para que el niño no se sintiera tan solito, porque el abuelo lo amaba muchísimo. Y ahí surge la idea mía de poner al señor Fabio a aprender videojuegos. Yo tenía un temor cuando él me habla de economía. Yo siempre he visto que la gente se endeuda demasiado, los precios se van inflando, y yo siempre he tenido el temor que la burbuja estalle. La portada la hace mi sobrino Kevin Reimer y también tiene intuición. Está la burbuja y hay un alfiler. Ese alfiler que representa las malas decisiones que tomamos. Porque tenemos la burbuja económica, la burbuja familiar, burbujas emocionales, todo tipo de burbujas que nos van aprisionando como redes metálicas. Cuando tomamos decisiones desacertadas sin un discernimiento espiritual, se corre el peligro de que exploten con terribles consecuencias. Para adelantarles algo del argumento, el niño tiene una abuela adoptiva, como lo dijo Salvador, Mariquita que ella vio la soledad de este niño. Ellos hablaban en términos quijotescos para que el niño no los escuchara, no entendiera. Y el niño se hace lector del Quijote y es una parodia de Sancho Panza. Se van a divertir con el personaje. qué idea llevar la cueva de montesino a obra porque era especialista en el siglo de oro y lleva una obra de teatro con los personajes, los compañeros del niño. Y de esa manera van amando el Quijote, se van acercando a la lectura. Uno de mis objetivos es que los niños poco a poco con los profesores vayan leyendo la gran obra de Cervantes, porque gracias a las enseñanzas de mi profesor, yo soy escritora. Y que también las personas a la hora de tomar una decisión sean conscientes de que nosotros creamos esa burbuja. La única que no hemos creado es la de la pandemia, pero ahora estamos en esa burbuja familiar, con grandes deseos de escaparnos de la burbuja. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el primer responsable de tu estado de salud es la persona, no es el gobierno el gobierno te da las directrices y hay que cuidarse jóvenes con estas novelas se van a divertir mucho los jóvenes se van a sentir identificados con Jorge José los mayores con Fabio y Mariquita Fabio y Mariquita tienen una relación sentimental y ustedes van a ver de todo en esa novela y cuando Salvador les habló de la manifestación Mariquita no quería ir a la manifestación, pero cuando ella ve que golpean a Fabio, convoca a las damas guadalupanas, a la de los círculos de lectores, a todas las asociaciones que ellas tenían, las hijas de María, hermanas del corazón de Jesús, y la consigna era llevar escoba. ¿Quieren saber cómo se desarrolla toda la novela? lean La Burbuja Invisible y les aseguro que va a tener continuación lo único que estoy trabajando en la continuación que me la solicitaron las jóvenes de La Noche No Dura Para Siempre que es la novela del próximo año y también paralelo estoy trabajando en la continuación del Poder desenmascada Se Presume Culpable y la próxima novela que cierra la Trilogía en el año preelectoral. Ustedes saben, mis queridos lectores, que a mí no me detiene ni la pandemia. Un fuerte abrazo. Disfruten de la feria. Abrimos el compás para que ustedes participen, porque yo les quiero dar ese tiempo, porque sé que son mis queridos lectores. Adelante. Juliet, Juliet, participa, por favor, haz tu comentario, pregunta. Buenas tardes a todos. Sean mis primeras palabras para felicitar a la dama de la literatura panameña, una mujer de éxito que ha marcado un hito con sus escritos. Nos sentimos orgullosos de conocerla y compartir con ella no solo amistad, sino también toda la sabiduría que ella encierra, ya que las lecturas de sus novelas son emblemáticas y nos lleva a visualizar mentalmente todas las historias. Finalizo... Con una cita para ti. Solo perduren el tiempo las cosas que no fueron del tiempo. Jorge Luis Borges. Ese es su legado, Rose. Felicidades. No? Buenas tardes. Gracias. gracias, Julie. Aquí tenemos a Katherine. Katherine, adelante, Katherine. Buenas tardes, doctora. Es que quería comentarle que a mí me gusta en lo personal su novela. Desde que empecé a leer con mi maestra, porque yo siento que cuando las leo, ya yo no estoy en el planeta Tierra, sino que estoy en el mundo de la lectura, en el libro, leyendo con cada palabra, imaginando, como dijo la señorita Juliette, en mi mente, todo lo que pasa. Ruth, y ahora que hay un moderador desde el Santiago Mall, para que sea uno de Santiago Mall, si hay personas con preguntas, y otro de los que están en el Zoom. Adelante, Ruth. Buenas tardes, tenemos todos y todas. Un placer en volver a verla, querida escritora. He estado siempre de lejos, eh, maestra de la escuela Hipólito Pérez Pello. Estamos retomando nuevamente eh, esta, este tiempo de lectura. Rosa, Rosa Rodríguez de Tapia, de la escuela Hipólito Pérez Pello. Están aquí participando algunos estudiantes que están por primera vez para darle continuación a este circo de lectura. Eh, así que vamos con esta última obra y retomamos después cuando ingresamos a la escuela las otras obras para continuar. Definitivamente de leo, pero estamos cerca en una pantalla y quiero felicitar a los estudiantes de la escuela, me dijo ahí, de Reyán. Sí, San José de Bernardino. Me encanta, me encanta verlo en la reunión porque como cuando me conecto por, por, por el Facebook Live, eh, no puedo participar, pero los veo siempre. So, me encanta verlos. Y de repente, cuando entramos ya, que pase, los el siguiente año, vamos a hacer un intercambio cultural que me encantaría. En el circo de lectura de allá, me voy a contactar con, con los maestros, con los de Acá de Citrín. ¿Cómo no? Gracias, sí, Amado. Amado, y después Luis. Y los de eh, Santiago Mol, que me vayan diciendo cuáles van. Amado. Sí. Muy buenas tardes, eh, ante todo, Ros, eh, sabe que soy su admirador y seguidor eh, eh, en su carrera. Me emociona, me emociona sobremanera el ver la cantidad de jóvenes que están siguiendo actualmente ahorita este, este, este Zoom, esta presentación suya de esta nueva novela. Esa cantidad de que el verdadero, la verdadera semillero de lectores, y eh, es impresionante. Yo, eh, aparte puede felicitarla a usted, usted sabe, quiero felicitar a todos estos jóvenes que están aquí presentes, porque sé que todos la siguen, porque quieren ser como usted, escritores en un futuro, viven sus novelas. Esto es algo increíble, algo que de verdad nos llega. Y quiero felicitarlos a todos estos jóvenes y decirles que no pierdan jamás ese sueño que tienen, ese sueño de escribir, ese sueño de seguir y de amar la, la, la, la literatura, no lo pierdan. Pero tienen que prepararse eh, en la escuela, en el colegio, sigan una preparación formal para poder alcanzar esa meta. Y los felicito a todos. Y la felicito a usted ante todo. Muchas claro, gracias. Amado, vamos a darle ahora a Capali y después va Luis. Capali, adelante. Ya está la persona uh, con el micrófono haciéndole la pregunta. Ah. buenas tardes. Buena ¿eh? Adelante. Blanca Montenegro, que es un poeta. Soy docente de español y soy conocedora pues, de que la literatura que usted hace es muy leída en las escuelas. Mi pregunta específica es si cuando usted está haciendo un escritor, siempre tiene como objetivo llegar a las escuelas y a los jóvenes que son los que más la consumen. Está siempre pensando en ese público lector de las escuelas. Es mi pregunta. Bueno, bueno, le voy a decir, cuando yo desarrollo un tema, es un tema o social o político. Se ha dado la coincidencia que los profesores al leer el tema social se inclinen, además todas mis obras van a revisión al departamento de currículum del Ministerio de Educación y ellos asignan los niveles, cuando el profesor está revisando el listado se da cuenta que mi novela está incluida pero no es mi intención, da la coincidencia, las políticas ellos los ponen quinto y sexto año y público en general pero las novelas de orden social, porque ellos quieren que la literatura también sea formativa de valores. Mi objetivo sí eran los jóvenes, independientemente que lo asignaran en el colegio o no. Los jóvenes, ¿por qué? Porque yo quería que los jóvenes leyeran. Porque una vez que el joven se hace lector y tiene comprensión lectora, mejora en todas las materias. Aprende a comprender la vida se atreve a soñar, entre otras de los atributos que nos proporciona la lectura. Muchas gracias. Interesante la pregunta. Luis, ¿tu pregunta? Ok, mi pregunta, eh, mi pregunta es, usted siendo una excelente escritora, un principiante de la lectura que necesita un consejo para poder publicar su primera novela, ¿qué consejo usted le daría? Primero, no puede ser principiante en la lectura, tiene que leer, leer, leer, leer y leer incansablemente, cuando ya eres lector y tienes una cultura lectora, hay todo en la vida hay que tener paciencia, ya has adquirido cierta madurez entonces puedes escribir, ahora puedes desarrollar temas de composición para tu escuela y cada vez que leas los vas a hacer mejor, porque tienes ya esa capacidad así es que Primer paso, leer, leer, leer, leer, después escribir. Pero acuérdense, sin olvidar su compromiso primario, que es el académico. En los tiempos libres, en vez de chatear, lean y escriban. ¿Y cuál puede ser una práctica, hacer un resumen, una reseña de la obra que has leído? Gracias. Ahora va acá Pali. pregunta <risa> es, ¿cuál más representa a la Es que no se entiende bien la pregunta. Yo no sé si es por la mascarilla muy cerca el micrófono. La pregunta es ¿cuál de sus obras representa más a la escritora como persona? Vida de compromiso. La semblanza que hice de mi madre educadora por 20 años con ese amor y compromiso a la educación a su familia y a la comunidad, como ella conjugaba, ella siempre tenía tiempo para todos, y eso es lo bello de ese volcarse, de ese, esa vida con propósito, porque no pretendan encontrar un testimonio heroico, sino esos eventos sencillos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento, vida de compromiso. Ahora va, y vayan en el orden que participaron. Adelante. Vaya el primero, que hay seis. De, adelante. Eh, en, en la novela Un grito del silencio, el meduca y el sistema educativo se encargan de estos casos de bullying en la escuela. Recuerda que el Ministerio de Educación tiene un departamento que ve todo lo que es bullying. El gabinete psicopedagógico. Es un, una entidad importante en la novela, pero lo más importante en ese problema tan grande, en el flagelo del bullying, son los espectadores. Si cuando están molestando a los estudiantes, dos o tres de ustedes se levantan y dicen no te vamos a permitir que acoses a nuestro compañero, se minimiza el bullying pero entonces se ríen, como el que compra protección, la víctima de mañana vas a ser tú, defiende a tu compañero, y esa persona que está callada, que le están acosando, que hable, que denuncie, porque allí es donde se termina el bullying. Esta es una novela. Nosotros ya hicimos un conversatorio. Estos niños son adorables, participan desde tercer grado, vienen leyendo. Adelante, ahora va Capali con la próxima pregunta. Muchas gracias. La... Señora Rosmarie, aquí nos preguntan que dónde pueden conseguir la obra literaria de La Burbuja Invisible. Bueno, eh, La Burbuja Invisible en, en, está ahí en la feria, busquen el stand de distribuidora Lewis y pregúntenle a todas las personas que están atendiendo en Santiago, yo creo que la Juan 23, la, varias librerías la tienen en Santiago, en los principales sitios de venta, pero váyanse directo ahora donde dice distribuidora Lewis y pregunten dónde pueden encontrar ustedes el libro en Santiago. Ustedes saben que mis libros son económicos y hoy tienen precio especial. Y si no, pidan el descuento a nombre de la escritora. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué escritor o libro te ha influido en tu trabajo como autor? Muchos, pero ninguno en particular. El que influyó en mí para que yo escribiera fue mi profesor de español, Roberto Carrizo que me hizo amar la literatura. Así que pónganle mucha atención a su maestra de español o a su profesor de español, porque ellos pueden ser la fuente de inspiración. Vamos ahora con Capali para ver Muchas si... gracias. A la orden, mi amor. Capali, ¿tiene alguien más allí? Por acá no tenemos más preguntas. Bueno, vamos, sigan ustedes el orden, mis niños, que ustedes están entrenados. Yo quiero, para que la gente de Santiago sepan, todos los primeros sábados... De mes a las 3 de la tarde, con la misma contraseña que me la piden por WhatsApp, yo converso con mis lectores. En diciembre descansamos, enero y febrero vamos a hacer una encuesta para ver si les damos vacaciones o seguimos. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Camila Camarello. Hoy le voy a hacer una pregunta sobre la novela Un grito desde el silencio. Porque en uno de los capítulos, la mamá de Jorge, que es una profesional, se deja humillar de su esposo. Y si hoy en día eso se ve a menudo. Hay personas que se van acostumbrando paulatinamente al maltrato. Puede ser problema de autoestima, puede ser problema de seguridad económica porque ya no trabaja. Pero ella cuando ve que tocan al hijo, sale como una leona a defender a su hijo. Todo en la vida tiene un límite, hasta permitir los abusos. Llega un momento que tú te hartas y dices, hasta hoy. Y ahí se termina. Yanis, y así vamos, bajen la manito. Yanis, yo voy llamando. Yanis, adelante. Escritora, le voy a preguntar otra pregunta. ¿Planifica las historias al detalle antes de escribirla o la deja surgir sobre la marcha? Las dos cosas, la planifico y si surge una idea, si fluye, la cojo. Y Gustavo Bellojín. Ok, buenas tardes, primero que todo. Y bueno, mi pregunta es: ¿por qué a Vicente Jaramillo, el papá de Jorge, no le gustaba que Norma tuviera redes sociales? celosos y no quieren que las esposas estén en redes sociales piensan que se las van a enamorar daniela y después da david no david sí daniela y david daniela una sola preguntita amores Él escribir un grito desde el silencio el gran abismo del bullying. Yo venía por Benetton y vi a tres grandulones pegándole al más pequeño. Yo puse orden y el niño levantó el dedo y me. Así, me gusta y me partió el corazón. Y yo supe que ese era un tema a tocar. El próximo, Daniel. Mi nombre es David Díaz y vengo de la escuela San José de Bernardino y le voy a hacer una pregunta sobre la nueva novela. Usted, señora Rosmarie Tapia, ¿de dónde sacó el título? ¿O dónde lo vio de la burbuja invisible? Yo pido siempre los títulos en meditación. Yo aquieto mi mente, cierro los ojos, pienso en el argumento y me llega como si fuera un letrero de neón. La burbuja invisible. Es intuición. Adelante, la próxima pregunta. Luis Shen, ya tú preguntaste, amor. Vamos a ver aquí quién más. Michelle Rodríguez y Edgar. Después, si hay tiempo, te preguntas, amor. Michelle y Edgar, uno no. de los dos. Rápido. Buenos días, maestra. Buenos días, escritora, que digas. Soy estudiante de la maestra Ruth Santana de la Escuela Hipólito Pérez Té. Era que quería preguntarle, me voy a salir un poquito del tema, era que si esa mamá el libro... ¿La burbuja invisible también se podía conseguir en Herrera o solamente tenía que ser en Veragua? No, no, no. Está a nivel nacional. Yo creo que las farmacias Arrocha lo tienen. Pregúntate en los principales sitios de venta. Y si no lo tienen, tú dile a la dueña que lo pida, que tú lo vas a comprar y te lo consigue enseguida. Adelante. Ed, Edgar. A usted, Edgar inspiró a escribir la burbuja invisible? Perdón, repíteme la pregunta, amor. ¿Que ¿A usted qué le inspiró a escribir la burbuja invisible? Sí, el niño que llegó y me visitó en la feria fue el que me inspiró a tocar ese tema. Adelante. Bueno, yo le tengo una pregunta. Adelante. ¿Usted ha pensado en hacer un libro de la maestra Yemar y sus estudiantes? Bueno, no es que voy a hacer un libro. Yo le dije a, a Gustavito que cuando yo haga un libro juvenil, se los voy a dedicar, pero tiene que ser un tema juvenil. Adelante, el próximo. Ashley, Ashley. Mi nombre es Susan Abria. Mi pregunta es, ¿por qué decidí si ser escritora? ¿Por qué quise ser escritora? Porque no tenía otro bases. Escribir no tienes un remedio, tienes algo que comunicar. Tú quieres que el mundo sea un lugar mejor. Tú quieres que la gente tenga esperanza. Tú deseas proyectar, aunque con conflicto, porque la vida tiene conflicto. Pero en el pantano de la adversidad puedes encontrar la semilla de la felicidad. Porque eleva tu mirada al arco iris y tendrás esperanza. No te quedes en el pantano. Mi pregunta es, ¿qué personaje de un libro le hubiese gustado conocer o crear? Sara Ortiz de No hay trato, una mujer que lucha contra la corrupción. Y en esa misma trilogía, Isabel de la Fuente, un personaje encantador, acompañada de Rufino de León Bustamante, un ser con luces y sombras. Porque el de vida de compromiso yo lo conocí, que es el personaje de mi madre. Así es que esos personajes de ficción me gustaría tener una cena con Sara Ortiz, Rufino de León Bustamante y Isabel de la Fuente. Adelante los que no han preguntado, niños bellos. Isabela Quintero. Adelante, Isabela. ¿Cuánto aproximadamente le, eh, ¿Cuánto aproximadamente tarda en escribir una novela? Yo escribo todos los días, como les dije, descanso el domingo. Y yo más o menos entre nueve y diez meses. Pero hay novelas que son más complicadas, tomo más tiempo. Pero ese es el periodo. Adelante alguien que no haya preguntado. Y eso tiene una pregunta. Ajá, adelante. Mi pregunta es. ¿Por qué siempre antes de iniciar una novela usted escribe una frase? Por ejemplo, en esta novela llamada Un grito del silencio el la oscura de usted escribió: Paz, paz, paz, paz luminosa. Una vía de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin, paz verdadera. Paz que el alba se levante y la noche no se muera. Te voy a decir lo que es. El... Ese es un epígrafe poético. Yo quiero. Yo quiero promover. Yo quiero promover la, la lectura de la poesía. La poesía, como lo repito muchas veces, para mí es la celebración de la palabra. Y cuando ya el niño tiene ciertas lecturas y ve eso, le gusta. Yo uso las poesías de Salvador Medina, Porfirio Salazar, eh, Aura Méndez de Canova, para que ustedes vean y vayan conociendo a los poetas y se acerquen no solo a la narrativa, sino también a la poesía. Para ver quién falta por preguntar a Miguel Gustavo. ¿Por qué Norma no se divorciaba de Vicente Jaramillo si Vicente no la quería? Bueno, tú sabes que una decisión así requiere de tiempo, de maduración, de, de pensar las cosas. Es difícil quebrar un matrimonio. Hay momentos en que no hay otro remedio. Adelante, la próxima pregunta y con la cámara encendida, jóvenes. Gustavo. No, ya va para otro. Gustavito, mi amor, ya hizo dos preguntas. ¿Quién más quiere hacer otra pregunta? Es? de todos los personajes que aparecieron en la novela, un grito de este silencio en el puro abismo del bullying, ¿cuál de ellos es su favorito? Jorge. Jorge tiene la capacidad del perdón en las más difíciles de las circunstancias Qué difícil es perdonar a tu agresor y no solo perdonarlo, ayudarlo y el perdón de Jorge hace que Adalberto cambie para merecer la amistad de ese muchacho noble que lo acosó durante mucho tiempo y es capaz hasta de arriesgar su vida para defenderlo Adelante, este joven no ha preguntado, denle oportunidad al joven. Ustedes saben que yo todos los primeros sábados me conecto y ustedes pueden llevar el cuestionario, el examen, para que me pongan un examen de la novela. Doctora, yo le quería decir Dígame. Pero... La lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Bueno, yo le digo a los demás que tienen la mano levantada que el 6 de noviembre se conecten a misma contraseña y van a ser los primeros. Isabel de Su participación. Antes de finalizar, quiero recordarles que podrán encontrar La Burbuja eh, Invisible y la obra completa de la escritora eh, en las tiendas de Gran Morrison en la página web y en todos los principales sitios de venta de sus provincias. También eh, Isabel, en, en el mismo Santiago Mall, ahí pueden encontrar la novela, adelante. Y cerquitita ahí en el mismo Santiago Mall. Nuevamente, muchas gracias Rose, y buenas tardes a todos. Bueno, gracias a todos ustedes, a todos los que se conectaron, a todos los que están en Santiago Mall, ustedes saben que su escritora los quiere mucho, hasta siempre.